Para. Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y sí. Vamos a ver lo que es haciendo el reto del huevo número 3. Este. Que pase el primer invitado. Sí. Mi amigo. Sí. Ahorita que me doy cuenta en mi video yo creo que soy el único que, que se siente, porque el anterior video, yo me acuerdo que. O sea, la dejé a mi prima parada, pero. Y estaba así. Claro, no eres caballero. Claro. claro. caballero es. Perdón. Oh, Michelle Obertenes Caballeros. Hashtag Michelle Obertenes Caballeros. Hashtag. Oh. Ok, ¿qué íbamos haciendo? Lo mismo. O sea, el reto del juego número 3. Amigo. Okay. Por eso ahora somos tres uno dos el camarógrafo tres que este <fungo> oh, no me puede enfocar porque Okay sí. Ok, ya primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero primero tres. Dale, primero primero primero primero primero primero primero primero Pero primero primero primero primero no, no, con... Sí, Si vale, de sí vale, ponlo nomás. Si, sí, si, sí, si. Sí, Polo, sí. pulo, pulo, pulo, pulo. No, no, no. Yo tengo mi técnica. No mames. ¿Cierto? va a tragarte. Ah, a ver. Pero, foca más allá. Foca más allá. Ok. okay. Se guarda, guarda de vacío. ¿Qué asco, güey? Está bueno, ¿no es cierto? Yo ya rico, ¿no? Bueno. Ok. Sí. ¿Qué? <risa> pero... Dale, piedra, para ver quién se come el juego, ok, mis amigos van a hacer. Ya. <risa> da. Dale, que Okay, que que que que que que que <risa> mis tarde van a hacer te sugiero que así es mucho peor ¡Qué asco güey! Te sugiero que, que así es mucho peor En mi vida, en, vida, en mi vida Primera vez en... Primera en vez que me pongo, tío Y por eh, dos Y por dos A ver, hashtag mi amigo come el huevo ah, <risa> Ok, ok ¿Cómo me traigo, ¿qué pasa? ¡Ay! Fue... Penitencia, te tienes que comer dos huevos Y no me traigo los dos <risa> Mamá huevo! <risa> te le clamo un huevo en la cabeza Tranquilo a Nada más o menos, vamos, no huela. Ah, te yo te dije, mejor era con el huevo así, partiéndolo como ya, la forma que yo te dije. Dale, cómetelo, ya no. No, no lo mezcle, no lo mezcle, que sabe mucho peor. Si tienes ganas de vomitar, por si uno, dos, tres, todo al fondo, fondo, fondo, Traiga, traga, traga. traga. No, Ay, no. Si, quiere ganas, no si, si tiene ganas de vomitar, votalo no. por allá Si tiene ganas de vomitar, votalo por allá No, por allá no, por allá no <risa> <risa> Ya no. No, no, no, no, no La yema cayó en un pedazo de... Vasito, vasito, vasito Vamos a partir este huevito Te sugiero que no lo hagas como Eri Si, sí, lo hagas como Eri Porque va a que vas Quién no. es más crack que crack Ok No puede. Pobrecito. Oye. Voy. Que lo ven niños. ¡Tenemos Ay, de que lo <ríe> Te dije que así no, así mucho peor. 5, 4, 3. Estás alucinando. <risa> ya, ya está viendo a Ruya ¿eh? ahí. <risa> ¡Ay! ¡Apúrate ya! Uno. Vamos, que puede, que puede, que puede, que puede. No. No.